a mi alma! ¡Lo ¡Lo si, terminé! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Bron! ¡Sí! ¡Voy! ¡El que está en la pantalla! cumplí tu prometa, güey! ¡Ahora! ¡Tienes que hacer lo que yo te dije una vez! ¡Sí! ¡Ya te a qué me refiero! ¡El video de Goku en el tercero! ¡Y no! Y ¡Sí! ¡Lo vas a hacer! Sí, o sí. ¡Bien! fin, nos vemos! ¡Ahora que pienso! ¡Esto está bien, que vi. Bueno, hola de opinión. De acuerdo, de acuerdo, solo hago esto. Porque te lo debo por mes. ¿sí? Hola, gente, aquí hago este fanfic porque se lo debo a la República Benjamín Vesta Socialista Soviética como pago por hacer un video. Así que aviso, no he visto recero completo, así que me las arreglaré con lo que tenga para hacer este fanfic, y estará al estilo podcast, intercambio equivalente bueno. Todo inicia cuando Goku en un punto intermedio de la saga de Cell estaba muerto, terminando de participar en un torneo de guerreros balaya pero de la nada cuando iba a visitar a Kamisama en un parpadeo aparece en un universo paralelo, para su sorpresa, aunque al parecer aún tenía su aurolea consigo, caminó un rato viendo que había puestos con comida o naturalmente su primera reacción es donde está y como llegó ahí... Tal vez esté en un planeta extraterrestre con un humanoides de apariencia animalesca, de ser el caso, tendría que buscar una nave espacial, Habló por aquí y por allá con unos comerciantes y no consiguió nada, luego lo intentaron asaltar, pero los derrotó en un rápido movimiento y les dijo bola de vagos, consigan un trabajo o algo, por cierto no saben de algún científico por aquí o de un sama en este mundo que sea encargado de este planeta? Los chorros se fueron corriendo. Luego vio a una chica albina de apariencia élfica corriendo buscando una insignia, sentiría una extraña esencia de ki maligno, pero no le dio importancia. Siguió caminando hasta encontrarse con una mansión grande, esta era la mansión Rochevalle, tocó esperando que sea como la casa de Bulma y que el dueño sea equivalente al Dr. Papa de Bulma, pero solo era un burócrata, así que se fue en este punto le dio hambre, comienza a sospechar de que está vivo y lo único que le queda es trabajar para ganar dinero y comprar comida, desde niño se había dedicado a ser peón, así que pasar materiales y moverlos considerando que puede volar no es problema, así anduvo unos días y como estaba aburrido se fue a un bosque lejano a entrenar, para no perder el ritmo entrenó harto y harto hasta que le salió el super saiyajin fase 3 y probando su nuevo poder en el cielo cerca del espacio donde no hay seres vivos que salgan heridos reapareció donde Madaya. Yosama, Madayo le explicó que Goku había sido invocado por accidente por una bruja de ese mundo y estuvo usando su energía para mantenerse en ese mundo, pero con el SSJ fase 3 consumió tanta energía que para el hechizo que le mantenía le fue insostenible mantenerlo en esa tierra, Goku dice, ah bueno. Y regresó a su entrenamiento, fin. Ya estamos